Estamos una semana más. Bueno, hoy vamos a hablar de los principios universales de la ley natural. Vamos a extrañar a Adam que hoy no ha podido estar con nosotros. Así que eh, esperemos que para la próxima esté. Bueno, aquí hemos preparado, sí. eh, José ha preparado una serie de diapositivas, la cual nos van a ir sirviendo eh, de marco para ir exponiendo... Eh, estos principios universales eh, bueno eh, Raquel es la que va a comenzar con esto ¿no Raquel hoy voy a ser un poquito yo la que lleve la voz cantante y bueno pues estamos aquí pues uniendo un poco con esos eh, con los otros vídeos que hemos grabado de ley natural y hoy lo que nos vamos a centrar es más en esos siete principios universales que nos ayudan a englobar todo lo que es la ley natural y que nos van a ayudar a cuando los integramos dentro de nuestro día a día a, pues, a que tengamos vivamos más en armonía, que fluyamos más con, nuestro, con nuestra vida, que seamos responsables, que esa era una de las palabras claves que hablábamos en el vídeo anterior, ¿vale? que nosotros somos los responsables de lo que nos está sucediendo en cada momento de, de nuestra vida. Y entonces, pues bueno, vamos a explicar un poquito, dando pintadas de cuáles son esos siete principios, se les llaman también principios herméticos, ¿vale? Eh, que nos ayudan a integrar todo la finalidad de esa ley natural y que después te ayudan a entender otros procesos que tenemos que ir integrando en, en nuestro día a día y que en estos momentos son, son cruciales, ¿no? Y cuando entiendes eh, estos siete principios, como que, por ejemplo, lo que hablábamos de OPPT, pues lo puedes integrar mucho mejor, captas mucho mejor la finalidad de ese, de ese proceso y después, bueno, en definitiva es que te haces más responsable de lo que te pasa a ti. No te conviertes en una víctima, tampoco eres un, un verdugo ni un salvador para nadie, sino que eh, te haces cargo de... de, de tu esencia de tu ser, ¿vale? Pero bueno, voy a leer un poquito estas diapositivas que ha preparado José tan chulas, ¿no? Con estas imágenes tan bonitas, tan coloridas, cuando me lo pasó me, me gustó un montón, así que José, gracias por ese trabajo. Y bueno, esta primera diapositiva dice todo en, es naturaleza y está en tu naturaleza. Es que importante, ¿no? Entender que está dentro de ti y que todo depende de ti. Eso es esa relación de responsabilidad y cuando nos englobamos en el entorno, porque todos somos uno, bueno, vamos a ir viendo, eh, es fácil entenderlo. Entonces aquí nos dice que el tiempo pasa y la sabiduría queda, cambia sus formas y sus ritmos, pero en todas las épocas se basa en el mismo fundamento, la integración del ser humano en la naturaleza, en el ritmo cósmico. No sé si hay algo más porque creo que no veo la diapositiva completa, no, no, no. pero creo que ha llegado ahí, ¿no? Sí, es. Vale. pues si quieres, empezamos. Pasa a la siguiente diapositiva. No sé si tenéis que decir algo a, este a esto del principio. Bueno, vale, bueno. pues aquí, eh, bien, aquí están eh, los siete principios principales eh, de las leyes universales. Principios universales de la ley natural Y eh, aquí hace como los numera y, y los refleja así muy muy esporádicamente Dice principio de mentalismo, todo es mental y la creación parte de un primer pensamiento Y qué importante esto, después los vamos a ir desglosando uno a uno Pero ahora los vamos a decir así un poquito más, más rápido El segundo principio sería el principio de correspondencia que dice que el macrocosmos y el microcosmos son reflejos de sí mismo. Leyes naturales y conciencia individual. Lo que es adentro, es afuera, lo que es arriba, es abajo. Tercer principio, el principio de la vibración. La materia es energía en estado de vibración. El universo es pura energía vibratoria, es enteramente espiritual. El cuarto principio, hablaríamos del principio de la polaridad todo tiene su opuesto, el calor es energía caliente y el frío es la falta de esa energía caliente. El conocimiento y la ignorancia son la misma cosa porque la verdad siempre está presente. Vale, el quinto principio sería el principio del ritmo, que es la tendencia hacia donde algo fluye, el río y las cataratas, por ejemplo. También lo que sube, baja y como hace el péndulo, tiene la misma distancia en una dirección y en otra. Estos serían como ejemplos así puntuales de cada uno de los principios. El sexto principio sería el principio de causa y efecto, que dice que todo comienza con la libre voluntad. Lo que ya ha ocurrido no puede deshacerse, solo se puede comenzar en el presente si se quiere cambiar el futuro. Qué importante entender esto. Bueno, todos son importantes, ¿vale? Pero parece que, que algunos de ellos como que podemos tenerlos más a flor de piel o podemos ser un poquito más conscientes de ello. Y el último, que no por eso menos importante, es el principio de cero, que nos está hablando de lo masculino y lo femenino, que se manifiesta en todos los planos de existencia, tanto físico como, mental, como espiritual. Todo tiene su lado masculino y todo tiene su lado femenino. En lo sagrado, como se dice, no sagrado femenino, masculino, entonces, estos serían los siete principios de, de esa ley natural y ahora vamos a ir desglosándolos un poquito más cada uno de ellos. Vamos a ir dándole entrando más en profundidad. Si le das a la siguiente, pasamos, y entonces dice, la primera ley del mentalismo. Me ha puesto unos dibujos súper chulos. Dice, todo es mente y el universo es una creación mental. Qué importante entender que todo se inicia en un pensamiento. Todo es todo. Y cuando entendemos esto y que nosotros sabemos que somos creadores de realidad, qué importante saber dónde está dónde tienes tu mente en cada momento. O en la mayor parte del tiempo. Yo puedo entender que, que, ser, que ser conscientes las 24 horas del día, pues es... Mmm, es un reto, ¿no? Es un reto a conseguir, por lo menos para mí. Pero cuando entiendes que todo es mentalismo y que nuestros pensamientos crean nuestra realidad, y ha unido a todo, pero sobre todo a ese principio de causa y efecto, qué importante eh, ver si puedes o no puedes, como dice aquí este, este, este cerebrito, ¿no? Que dice, en los dos casos tienes razón, y es verdad. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes conseguir algo, estás en lo cierto, porque nada depende, o sea, todo depende de ti y de lo que tú creas que puedes conseguir a lo mejor tienes que modificar algo, pero si tú piensas que no puedes conseguir una cosa, por muy a tu favor que estén y por, muy, por mucho que se alineen los astros como se suele decir, si tú crees que no lo puedes conseguir, no lo vas a conseguir y si crees que puedes conseguirlo se van a alinear esos astros para que al final tú lo consigas ¿por qué? porque está en tu mente porque está dentro de tu interior. Sí, de lo sí, que de, de tus creencias se trata de, de tus lo que creencias sea. inconscientes. Ahí está, ahí está. No, no es solamente decir, no, yo digo que sí puedo y puedo. No, eh, primero no. tienes que conocerte a ti mismo y saber realmente qué estás creyendo. ¿Cuál es tu creencia claro, respecto me... a eso? Y ahí es donde hay que trabajar. Pero fíjate tú que cuando nosotros hablamos. Y cuando escuchas a un, a un ser que está contándote cualquier cosa en nuestro lenguaje, que no estamos a lo mejor pensándolo, sino que sale inconscientemente, ahí es donde tienes la prueba de si tus pensamientos, que son tus creencias, ¿vale? Están alineados con eso que seas o con lo que es ¿Vale? Entonces. Eh, por eso es importante el, hacer, el escucharnos, el diálogo interno que nosotros estamos teniendo. ¿Me explico? Sí. sí. No. Yo, yo, haría, yo haría aquí una, una pequeña... Sí, un pequeño inciso. Eh, en la cuestión de nuestros pensamientos, porque hay pensamientos que no son nuestros. De hecho, con el tema este avanzado, la tecnología y demás... Eh, sabemos que nos pueden insertar pensamientos también a través de, de tecnología. Entonces, tenemos que saber distinguir bien cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras creencias. Eso se logra conociéndonos a nosotros mismos, no se logra de otra manera. Y para eso oh, hay que hacer un trabajo interno. Esto un trabajo es. Interior. Exacto. Esto es, es algo diario. Lo tenemos que hacer ya costumbre de vida, ¿no? El observarnos permanentemente. Eh, qué pensamientos están llegando ¿Qué, cuáles son los pensamientos que percibimos qué es lo que estamos sintiendo y a partir de ahí entonces podemos eh, cambiar un, un no puedo por un sí puedo claro claro y para Total. entender y para entender también la fuerza que tiene este principio de mentalismo es eh, también irnos al comienzo de la creación, ¿no? porque todo se comenzó con un pensamiento eh, entonces, este principio es algo que a nosotros ya como seres humanos eh, en conciencia eh, no, no, nos envuelve ¿no? en nuestra forma de pensar y en nuestro, y en nuestra, en nuestro aspecto mental no de, de, de, nuestro, de nuestra existencia. Pero mm, es eso, ¿no? que es un principio que lo, lo, es lo que comenzó a crearlo todo. A partir de un pensamiento, a partir de ese principio de mentalismo, se empezó a crear todo. O sea, primero hubo un pensamiento para poder crear algo. Y es lo que hay que tener claro. La fuerza que tiene claro. lo mental, ¿no? Yo, Los por ejemplo, lo que les hago... Lo que, lo que el ejemplo que yo pongo es un ejemplo banal, ¿no? Es un ejemplo que no es que sea muy importante, pero es fácil de, de identificar. Por ejemplo alguien antes de que este ratón, no sé si lo veis, eh, fuese materia, se convirtiese en algo físico, alguien tuvo que pensarlo antes. Todo, un bolígrafo, este corazoncito, Ripipi que me regalaron y que lo tengo aquí, un libro, el ordenador, todo, todo, todo lo que tenemos hoy en día, todo lo que tenemos a nuestro alcance, ¿vale? Y, y todo se creó antes de un pensamiento. Antes estuvo el de, claro. de un de un ser y que después se dieron las circunstancias para que se pudiese materializar. Sí, es así. Tanto lo físico como lo no físico. Sí, sí. ¿Vale? pero bueno, nos vamos a, a lo físico porque es lo que podemos tener más tangible, lo que podemos palpar, lo que eh, oler y, to, y todas estas cosas. Es más, tangibles. es que el plano de mentalismo también abarcaría incluso. Eh, un, un, un aspecto de nuestro, de nuestro mundo espiritual, pero es muy importante también entender esa conexión claro, eh, es que es una, de, es una de las capas, es uno de los planos claro, ¿no? efectivamente. el plano físico, el plano mental el plano emocional, el plano eh, espiritual bueno, el plano energético, entonces vamos a intentar darle la importancia ahí... que tiene ah, no a nuestros pensamientos me refiero, vamos a intentar darle esa importancia no a, a lo que pensamos, para mí es a mí es clave el ser consciente ya no solamente de lo que hablas cuando hablas con alguien como ahora mismo que estamos manteniendo aquí una conversación sino cuando hablas contigo mismo que es la mayor parte del tiempo y ahí es donde puedes identificar qué creencias tienes y a dónde estás poniendo tu enfoque dónde estás poniendo tu energía porque claro. todo es energía entonces ¿Estás poniendo tus pensamientos en algo que ya pasó? ¿Estás poniendo tus pensamientos en algo que quieres crear? ¿Estás poniendo tus pensamientos en algo que te pasó y que te hirió y que estás ahí? No, no, y que, y, y que para que se cree algo, para crear algo hay que pensarlo primero. Eso también lo, lo, lo, claro. que, lo tenemos que <risa> Si entender. no existe en tu mente, no, no lo vas a crear nunca, ¿no? Dicen eso, Efecti ese efectivamente. Principio, ¿vale? Ese principio, claro. Ese principio, ¿Eh? Efectivamente, ¿Vale? un principio... Entonces, un principio fundamental, yo creo que por eso está el número uno. En todas sí, sí. las listas que vemos, siempre el, principi el principio del mentalismo está el primero, porque es que sin este principio no existiría nada. Sí, hay mucha gente que no acaba de entenderlo, ¿no? Cuando dice, es que el universo es mental. Y claro, se van al plano de la mente... Eh, como nosotros la estamos entendiendo, ¿no? Últimamente nuestra mente pues, se está limitando mucho, se está restringiendo de muchas maneras, se está reprimiendo de muchas maneras, pero no, no, no se trata de eso. Se trata de ver, digamos, ese plano mental como un plano creador, algo ilimitado, ¿no? De la creación, ¿no? de mentalismo, esa fuerza de mentalismo para poder crear. Bueno. Total. Sí, sí de, de, de todas maneras, aquí podemos hablar un poco de esta gente que quieren tener el control total, más del control que ya tienen eh, por eso nos ocultan cosas ¿por qué? porque cuando tú traes a tu conciencia algo de que es posible, entonces ya tienes, digamos, la primera parte para poder realizarlo entonces a ellos no les interesa por eso intentan ocultar muchas cosas por ejemplo con, a ver, medicina natural Intentan ocultarlo, que no se hable, que no hayan libros, uh, que no haya información por internet y así con, con todas las que cosas. Que no haya conocimiento porque, claro, es que el conocimiento <risa> abre claro, las alas infinitas. Tienes, claro, cuando lo tienes ya puedes empezar a crearlo, ya está en tu mente, entonces ya puedes completar ese recorrido de, de que se materialice. Entonces intentan desde el principio eh, cortar esa parte. Sí, no totalmente. Vale, seguimos a la siguiente, que nos habla del de caos. Sí, esa la he introducido ahí, sí, porque bueno, tiene, bueno. Much, tiene mucha relación, es decir, habla del caos, pero bueno, es que tiene una relación también directa con el, con el principio de mentalismo. Ahora sí, si eso la leo. Claro. Voy, es. voy a leerla y, y la, la, la, hablamos sobre ello, ¿vale? Sí. Dice, la verdadera libertad incluye infinitas posibilidades que por definición incluye la posibilidad del caos. Y esto ha de ser comprendido sin miedo, si hemos de ser verdaderamente libres. El miedo del caos solo trae caos, porque se basa en una baja frecuencia y hemos de aceptar que el caos puede manifestarse. Y así salir, y así salir de esta baja conciencia de miedo, conduciéndonos a la libertad. El miedo de la posibilidad del caos es el miedo de la verdadera libertad, al decir que no podemos imaginar cómo un sistema sin gobierno puede funcionar. Es la muerte de la imaginación que es la habilidad de visualizar un estado distinto o una condición diferente a la que está siendo manifestada control mental. La imaginación ha de estar presente para crear un estado diferente de existencia según el principio del mentalismo. La palabra caos, mmm, hay, eh, hay muchos seres que pueden interpretarla como pues desorden, que todo está fuera de control, pero sin embargo la palabra caos significa que no hay una idea, que falta una idea. Que falta justamente un pensamiento que le dé forma a lo que quieres. Entonces, eh, me pareció muy buena esta, esta diapositiva aquí pues porque, pues porque efectivamente te, te lleva a que si tú no tienes una idea de lo que quieres, si tienes esa imagen, porque nuestra mente trabaja mucho con imágenes principalmente, es muy simbólica, entonces, si tú tienes una idea de lo que quieres, puedes manifestar lo que es lo que estábamos hablando, porque ya está en tu mente, ya está en tu pensamiento. Sin embargo, si no hay idea, hay caos, hay falta de idea, está todo, todo, todo lioso. Claro. Pues, es, es más difícil manifestar. Por supuesto que para, para salir del caos... Hay que crear eh, con la imaginación esa idea y esos pensamientos, ¿no? Que sean eh, accesibles a a a otra a otra realidad, ¿no? otro escenario, ¿no? Fuera del caos. Entonces, claro, para eso hay que, hay que, hay que utilizar eh, nuestra capacidad mental, ¿no? La imaginación. Y eso es lo que están de todas todas reprimiendo. Nuestra imaginación y nuestra capacidad de, de, de pensar, ¿no? Pues nosotros mismos. Ese es el tema, ¿no? Nos están llevando ¿Cómo, ya... ¿Cómo intentan encasillar de que, estamos, de que estamos en el cole, no por ejemplo? Todos que tengan todas las mismas ideas, que todos tengan los ah. mismos pensamientos en relaciones a las mismas cosas. Y si te sales un poco de ahí, pues entonces ya eh, te estás saliendo de... Totalmente. De los nuevos paradigmas que quieren tener. Totalmente. Eh, Intentan encasillar ya a todos dentro de unas personalidades concretas y de unos roles ya de vida. Es decir, es como que todo va a ser lineal, ¿no? La vida quieren que sea lineal. No pensemos, no creemos, es decir, no creamos, eh, por lo tanto, no imaginamos otras posibilidades. Una vida lineal. Y, y bueno, es que hay que utilizar esa imaginación y ese, entender ese principio de mentalismo, ¿no? Que es creación. Para poder ver otras Realmente. realidades, otras existencias. Sí. Totalmente. Roque, ¿tú dices algo al respecto? Eh, bueno, con respecto al, al tema de del colegio que ha dicho el colegio del instituto, que ha dicho José, te dan las ideas ya hechas. O sea, te dicen, mira, esto es así, prohibido pensar. O sea, tú tienes que aprender esto que yo te doy. Te digo, esto se comporta así, esto es así, esto es así, porque ya alguien lo hizo, ya alguien lo pensó. Y esto es lo correcto. Pues Así nos llevan. Y, y yo les digo, no, hay que pensar, hay que imaginar. La imaginación es, es la base. Hay que dejar de, la imaginación de al poder. Sí. Claro, el, ahora total. la imaginación de, de la están de, se la están llevando a bueno a las redes sociales, ¿no? Como puede ser el talk, es decir, esa creatividad que, que es una imaginación, una creatividad de, para mí entender de muy baja frecuencia, ¿no? Es de, de, de baja calidad, ¿no? Porque, bueno, es decir, no sé. Bueno, yo creo, yo creo ahí yo creo que, que es como todo. Hay gente que es muy ingeniosa estando y utilizando la herramienta que utilice, ¿vale? Porque la herramienta no es ni buena ni mala, es una herramienta. Todo depende sí. de lo que hagas con la herramienta. Sí, pero... Entonces hay gente que es muy creativa y que, y que realmente hace cosas inteligentes y que hace cosas productivas y que hace cosas que enseñan y que desarrollan. Y otros que simplemente son Copias de copias de copias de copias de copias que Entonces ahí ya no está la creatividad. La creatividad claro. es el primero que a lo mejor... Estos que hacen los bailecitos, pues el primero que crea el baile en relación a esa música, ese es el creativo. El resto son clones. Ahí, el resto ahí, son copias. ahí es donde voy yo, ¿no? Es decir, efectivamente, ahí has dado justo en la diana no de lo que yo estaba intentando decir, ¿no? Que, que al final eso estas redes sociales lo que hacen es reprimir mucho más la imaginación por eso, ¿no? Porque al final son clones. Salen los primeros con una cierta creatividad y ya todos van copiando. Todos van copiando, pero claro, estamos hablando de que millones y millones y millones. Al final. Utilizar... Ya, pero bueno, ahí, ahí ya es que cada uno. Porque antes, cuando no existían sociales, también estaba la persona que copiaba y que. Eso yo creo que está en todos los ámbitos, ¿vale? Lo Que pasa es que, bueno, es verdad que con las redes sociales todo va mucho más rápido todo se descuenta sí. más. Una canción se hace popular en un día o un baile se hace popular en horas. Y antes costaba más. Pero cada vez pensamos, cada vez pensamos, menos Bueno, ahí cada uno... <risa> los, cada vez... los, los hablamos, <risa> no. Nosotros estamos hablando para esos que quieran escucharnos y para que esos que tengan eh, que digan, ostras, estoy viendo esto porque ya vemos que a todo el mundo nos vamos a llegar. vale Entonces, claro... Pues es que eso es como decir, mal de mucho consuelo de tontos, ¿vale? Entonces no tenemos que compartir que, que la gente sea consciente de que todo lo que tú crees en tu pensamiento lo puedes crear en tu mundo físico y que tienes sí, claro. que fijarte en qué creencias tienes, sobre todo esas creencias heredadas, esas creencias, esos patrones de comportamiento que nos hacen ir siempre por el mismo camino y que a lo mejor no te están... Ayudando a ti, pueden haber ayudado a, a otro o a otros seres a, a, en otro tiempo, pero en este tiempo a lo mejor a ti no te ayudan. Entonces es que seamos conscientes de eso para seguir avanzando. Pero también sí, está a ves, ver, dicho, en, en copiar, en copiar también hay algo importante. Si lo que se copia es bueno, eh, vale la pena, ¿por qué? Y le por das tu sí. esencia también, porque. Sí, porque aparte que, necesitamos. Perdona, Robert, a ver si. Sí. Yo, bueno, perdona. Dime, dime. No, que, dime, lo, que dime, dime. Está, lo que te quería decir justamente es eso: que, que copiar, si tú le pones tu esencia, porque por ejemplo, ¿cuántos vídeos hay de, de, que han hablado de las leyes universales? Pues infinidad, ¿vale? Pero estamos cogiendo un concepto y le estamos dando nuestra, nuestro punto de vista, nuestra visión y nuestro aporte personal. Sí. Entonces, no es que estés copiando, sino que tú estás cogiendo una información y estás aportándole lo que es tu esencia. Ahí está, y eso y, y el repetir conceptos y cosas también refuerza eh, nuestra sinapsis, porque no olvidemos que, que hemos estado adoctrinados durante mucho tiempo, entonces nuestro cerebro ha formado una estructura eh, bastante alejada de lo que es lo natural, de lo que es la ley natural. Entonces, debemos repetirlo y repetirlo para que esa sinapsis vuelva a formarse de la forma eh, correcta. Digamos claro. que comience de nuevo y se cree de forma correcta. Entonces, está bien que repitamos las cosas muchas veces. Lo que bueno, claro está, si estamos repitiendo cosas negativas, pues obviamente estamos avanzando en crear cosas negativas. Totalmente, porque en... Por ejemplo, en el coaching, ¿no? Una de las cosas es repetir muchas veces, ¿por qué? Porque si tú quieres tener, tienes un decreto y quieres generar algo y tu creencia es de que para mí es muy difícil el aprender las matemáticas, poner un ejemplo, porque siempre he sido muy mala en matemáticas, si yo digo eso, para mí las matemáticas va a ser uno. Cualquier ecuación que tenga que resolver va a ser súper complicado. Sin embargo, si yo me digo, pues las matemáticas son ágiles para mí y empiezo a practicar las matemáticas, es un ejemplo también un poco banal, ¿no? Pero si tú te vas repitiendo esto, pues al final el, el camino neuronal que se hace en nuestro cerebro está ahí. Bueno, ¿qué? Sí, y, y hay, hay una forma... Creo que ya le hemos dado mucho... <risa> hay una forma eh, rescatando lo que dicen... Pero olvidamos, no olvidamos... <risa> Eh, rescatando lo que, lo que estás diciendo a las matemáticas, Raquel, hay una forma, ¿no?, de decir, o sea, si tú estás pensando, no, yo no puedo con esto, no puedo con esto, pero tú dices, no, sí, yo soy muy bueno en matemáticas, yo sí puedo, vas a notar como, una, como un choque interno porque sabes que no es verdad, pero podemos hacer un pequeño truco y decimos, vale, yo sé que en este momento tengo esta creencia de que no puedo, pero también sé que esta creencia la puedo cambiar, y como sé que la puedo cambiar, voy a empezar por ahí. Sé que la puedo cambiar y voy a trabajar en ello. Y entonces voy repitiendo eso. Y, y a, al poco tiempo digo, sé que la estoy cambiando y sé que voy avanzando. Y de esa forma progresamos mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no hay un conflicto entre lo que creemos y lo que decimos. Cuando, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando programación o en lingüística para hacer las afirmaciones o los decretos justamente no, o sea, es esa fórmula que tú estás diciendo. Si yo digo, yo soy buena en matemáticas y ahora mismo sé que no soy buena en matemáticas porque cuando me ponen algo me es un mundo, me ponen una ecuación o una, unas, ¿cómo se llaman? Las derivadas estas que, que se daban sí. cuando yo estudiaba. Las integrales, las derivadas. Y, y, y, sí, sí, sí. Las integrales, todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, que son un poquito de un nivel un poquito más, más elevado. Pero se, de, se dice, en vez de yo soy buena en matemáticas, es yo estoy siendo, o sea, hablamos en gerundio, porque no, uh -huh. no estás todavía, pero ya estás en el camino. Exacto. Entonces, es una clave muy buena. Pues sí. Bueno, pasamos a la próxima. Venga, pasamos a la siguiente. Venga. Venga. <coughs> Claro, es que cada uno de los principios podríamos estar hablando... Pues, rato, ¿verdad? No, y aparte qué cosas La segunda ha puesto sería, unos dibujos tan bonitos que aquí sí, sí, sí, nos en enrollamos. Yo cuando lo vi, cuando lo vi dije, uy, ¿qué, qué dibujos más chulis. Bueno, la segunda es la ley de correspondencia, que nos explica que lo que ocurre fuera de nosotros es el reflejo de lo que realmente está ocurriendo dentro. Por eso, microcosmos y macrocosmos. Lo que es, igual que lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. ¿Qué, qué nos ayuda a este principio? Pues nos ayuda a ver qué hay dentro de nosotros, porque el exterior te lo va a reflejar. Un ejemplo, cuando hay un ser que está, mmm, está viviendo una situación incómoda, ¿vale? Por ejemplo, en el trabajo. Y se fija que, pues, es que su jefe, no sé qué, su jefe le hace esto, mira, es que la tiene, con, la tiene tomada conmigo, es que todo lo que le digo me dice que está mal. Por ejemplo, ¿vale? Ahí te está, te está dando señales de que realmente el que está incómodo consigo mismo es ese, ¿eh? o sea, sería yo en este caso la que estaría incómoda. Tengo que mirar dentro de mí qué es lo que me está incomodando de mí conmigo. Y podríamos decir entonces eh, que la sociedad en general está incómoda ahora mismo consigo misma porque necesita pues un el cambio. 99,9, yo creo que el 99,9 sí, en algún aspecto de su vida está incómoda, tiene, tiene eh, lo que hablamos antes, tiene miedo, está a la defensiva, está irascible, o sea, tienes que hacer un trabajo importante para no dejarte arrastrar por eso, por ese huracán. Por eso la importancia de estar en el centro, de estar uno en su centro, de saber que lo que hay fuera no tiene por qué ser, o sea, o lo que quieren predecir para el futuro no tiene por qué ser tu futuro. Exacto. Porque yo creo mi futuro. Entonces, yo puedo ver que tengo un huracán que está dando vueltas alrededor mío y que se mueven los coches y los animales y todo está dando vueltas, ¿vale? Porque hay ese caos fuera, no hay un orden, no hay una idea fija o la idea es justamente de que se vaya a, a ese desorden, que se vaya a ese miedo, que se vaya a ver que todo es injusto, que todos me hacen daño, que todos me quieren, quieren manipularnos, ¿no? pero qué importancia de estar en nuestro centro y que yo puedo verlo, pero no tengo por qué sentirlo. Y sentir es el secreto. Eso es. Exacto. De, de, hecho, eh, de hecho, cuando nosotros vemos algo que nos proponen, como ya lo hemos hablado en, otros, en otras videoconferencias, nos proponen un mundo... Un mundo realmente muy feo, ¿no? Eh, y nosotros decimos... Por nuestra no, seguridad, un... cuidado. Ahí está. Por nuestra seguridad, ¿verdad? Es un sí, mundo muy feo, pero realidad. es por tu seguridad. Te lo estoy poniendo muy feo, pero es por tu seguridad. Porque tú eres un inconsciente. Ahí está. Y cuando decimos no consiento, pero aparte de eso, decimos no. ¿Qué mundo quiero yo? Bueno, a ver, yo quiero este mundo, ¿vale? Voy a trabajar en ese mundo que quiero. ¿Mm? Como sociedad Entonces ahí, ahí es donde tenemos que ir Claro, todo, no. todo tiene una correspondencia Entonces este principio Lo que nos deja claro es eso ¿no? Que según como nosotros Nos sintamos internamente Más o menos equilibrados Más o menos calmados Así luego vamos, se va a reflejar también en, en todo nuestro mundo externo, ¿no? Y eso lo podemos llevar ya a, a, a sociedades y a, y a una humanidad, ¿era, no? Entonces, claro, eso podría cambiar muchísimas cosas, ¿no? De, de lo que estamos. Tenemos viviendo. que empezar a imaginar que todo el mundo vibra en ese amor, que todo el claro. mundo vibra en ¡jo! Es que yo no necesito que, que, que me den seguridad porque yo ya estoy seguro, claro. porque yo estoy seguro aquí. Y, y, y hay, que, hay que tener claro que los principios universales son los que rigen las leyes universales. Los, los que, que rigen. Claro, los que rigen la ley natural. Rigen todo. Que rigen nuestras vidas, nuestras existencias. Entonces es importante, es importante reflexionar un poco ¿no? y intentar entenderlo a mayor profundidad. Claro, por eso decía yo al principio la importancia de integrarlos en nuestro ser. Claro. Porque cuando tú los integras y realmente vives en acorde a ellos tu vida se vuelve muchísimo más armoniosa, tu sí, vida sí. se vuelve mucho más feliz, tu vida se vuelve mucho más en equilibrio y te conoces mucho mejor a ti porque ya no delegas tu felicidad o tu bienestar, tu salud, tu trabajo, tus relaciones en los otros, sino claro. que te haces responsable, como hablábamos en el vídeo anterior, y tú ya eres responsable de lo que te está pasando y no le echas la culpa al otro. Si está sucediendo algo y tú estás viviendo algo, eso es... es Tú tienes parte de esa responsabilidad, aunque no seas consciente. Aunque tú no sepas, aunque claro. tú no lo sepas, eso rige. Y eso es ley. Como es ley, se, se hace. Es ley, ley. Es ley de la, buena, de la buena, de la buena. Y aquí en esta parte, cuando descubrimos cuando descubrimos eso, ¿no? de decir, bueno, vamos a ver, esto está pasando en mi exterior, quiere decir que yo tengo algo que ver con eso, claro. Pero que tú lo estás importante, creando. Sí, sí, pero hay algo importante que, que suele suceder eh, a, a mucha gente, digamos, cuando empieza a comprender esto, ¿no? Y es un sentimiento de culpa. Entonces, ahí tienes que parar y decir, no, vamos a ver, soy responsable, pero no culpable. ¿Por Totalmente. qué? Porque hasta ahora... Es que además... Claro, hasta, hasta ahora mm, he sido inconsciente de esto. Ahora que me hago consciente, vale, voy a empezar a trabajar en ello. Y a lo mejor me va a llevar un Mira tiempo, que cuando, personal, lo, yo, seguramente. Y cuando, y cuando estás trabajando con esto ya no utilizas la palabra culpable ni para otro. En ese momento a lo mejor tú, es que además se utiliza una palabra clave, ¿vale? Porque qué fácil es culpar a los de algo que a ti te pasa. Porque así yo no soy responsable, es que yo no sabía, es que yo me hago la víctima. Exacto. Pero cuando ya conoces esto ya sabes que no hay victimismo ninguno. Ni culpa realmente. Ni culpa, no, no, claro, no hay no, ni claro. victimismo ni culpa. O sea, soy responsable, era inconsciente, a lo mejor soy consciente y lo hago porque quiero hacerlo y voy a tener, como otro de los principios, un efecto a eso claro. que he hecho al principio. Sí, al final son experiencia es decir, lo que, a lo que le llamamos claro. culpa es eh, la necesidad de pasar por cierta experiencia. Y bueno, También cada experiencia cada, cada experiencia tiene lo suyo. <risa> tiene sus consecuencias. Claro, ya. Claro. Y si no las aprendemos en esta, nos toca repetir. En la otra, <risa> claro. Tarea, nos toca repetir tarea no. y te lo van a volver a poner hasta que lo aprendas. Claro. Y lo hasta que <risa> lo vamos a aprender te, no. lo a a, te lo van a volver a poner. Pero es más fácil, de una te... manera o de otra... Yo ya no claro. quiero repetir, ¿eh? Yo esta ya grabación porque si no, bueno. Pero con honores, ¿eh? Con honores. Ay, claro. eso es. Bueno, pues eso tampoco lo sabremos hasta, hasta, no sé, hasta el fin. Yo creo que sí. seguiremos aprendiendo otras cosas, ¿vale? Se, claro. Así segurísimo. Que... Bueno, aquí nos has puesto ya la siguiente, que mm. pasamos a la ley de vibración. Dicen, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Exacto. Y qué importante, frecuencia, energía, vibración y sentimiento, ¿vale? Porque qué, qué cierto es que decimos, ¡ay, qué suerte tienes! Cuando la gente te dice que a lo mejor que tienes suerte, ¿no? Y, y no se trata de suerte, se trata de que vibras en eso que quieres y entonces como estás, no estás vibrando en lo que tienes ahora mismo, en lo que te está sucediendo, sino que si aprendes esto, empiezas a vibrar en eso que sí que deseas. Entonces subes, si te interesa y quieres, pues bueno, nos interesa subir la escala emocional de, de, de vibración porque sabemos que cuanto en más alta vibración tengamos, más las frecuencias altas se relacionan a cosas más positivas, ¿no? A un bienestar general a una prosperidad en general, a una abundancia de cosas buenas en general. Entonces, mmm, si tú en tu día a día ves que te suceden cosas de baja vibración, pues, oye, agárrate los machos, como se suele decir, y empieza a cambiar algo. Empieza a ser consciente de esos pensamientos y empieza a, jo, a decirte qué sí quiero en, en relación a esta situación. Porque eso, te el pensar que si quiero en relación a, a lo que ahora mismo no te gusta, a lo que ahora mismo no te están, eh, no te están saliendo bien las cosas, en vez de quedarte en esta vibración bajita y dices, ¿qué me gustaría con relación a esto? wow Pues me gustaría tener una relación genial con, con mis hijos, por ejemplo, ¿no? O quiero tener un trabajo que me permita viajar y que no tenga un horario fijo y que no tenga jefe, yo qué sé. Esas cosas. Eso te hace vibrar arriba y como somos seres vibracionales y somos seres electromagnéticos, van a acercarse a nuestra vida esas cosas que vibran en sintonía a ti. Claro. Porque vibraciones similares se juntan. Entonces, ¿Qué quieres atraer? ¿Vibraciones de baja frecuencia? Vas a atraer situaciones que te van a dejar ahí en baja frecuencia. Entonces, si quieres mejorar, empieza a sentir como sí, porque el sentimiento, el corazón, unido a esas imágenes que proyectas de, de lo que sí quieres, hacen que wow, empieces a a crecer, a, a crecer vibratoriamente y lo puedes llegar hasta sentir, o sea, empiezas a pegar esos saltitos cuánticos fum, fum, <risa> empiezas a crecer claro, somos energía, somos energía en movimiento y todo, subiendo todo es, energía. todo es energía entonces la vibración y la frecuencia que nosotros transmitimos, por supuesto, claro, conectan y atraen eh, vibraciones y frecuencias similares, ¿no? De, de, de, de rangos similares entonces claro, en este plano de existencia es importante darnos ya como eso como, el, como, como esa energía que eh, realmente es lo que va a perdurar siempre es lo que siempre va a existir se va a quedar el cuerpo físico aquí porque es materia pero nuestra energía va a seguir la vibración, nuestra frecuencia va a ser nuestra eh, esencia eterna es decirlo de alguna manera. Es lo que siempre va a continuar. Entonces, esa vibración siempre. tenemos que subirla, sentirnos cada vez con una vibración más alta. Incluso, ¿por qué no? Llegar a dar de nuevo a, a obtener mm, capacidades a través de esa vibración, como puede ser, por ejemplo, la telepatía, como puede ser la teletransportación, como puede ser que antes se sabe que el ser humano tenía esas capacidades. Y seguramente era... Y la, la seguimos vez. teniendo. Y que que teniendo. Te o sea, que claro. la seguimos teniendo. Lo que pasa es que como estamos en una frecuencia más baja, no, el 99-95% de los seres no llega a percibirlos. Pero claro. cuando tú empiezas a elevar tu vibración, empiezas a ser mucho más intuitivo. Pero date es cuenta... Que está, es que si lo trabajas es que lo sientes. Claro, pero date cuenta el gasto de energía que tienen eh, para tenernos en baja vibración continua. A través de todo El ya tóxicos, eh, de todo lo que nos lanzan a través de la frecuencia, ya sabemos, eh, pantalla, sí. antenas, eh, fumigaciones. Bueno, eh, eh, un trabajo eh, eh, me refiero, hay que, hay que para ellos es un trabajo muy grande, ¿eh? pero que tener, que cuando tú estás claro que, que, no, creo no, que Para ellos realmente es un trabajo enorme porque tienen que estar, ellos intentan ahí, pero a los que ya conocemos esto, eh, yo creo que, que por mucho, cuando ya sabes que realmente este cuerpo físico es un embalaje para lo que realmente eres, es un, es un envase, es una vasija, ¿vale? Para lo que contiene, que es inmenso. Entonces, eh, ya por mucho que hagan, cuando tú te conectas, cuando tú conectas con esa frecuencia álmica que hablábamos en los primeros vídeos, ¿no? La importancia de subir esa frecuencia álmica, Cuando tú entras en tu estado y eres capaz de percibir cómo, cómo amplías tu energía, es que solo se... es que de práctica, lo que decía antes Roque, es que es el... la práctica, la práctica, la práctica. Sí. Y, bien, claro. y, y es, que, es que se consigue... ahora tenemos tanta energía a nuestro alrededor que si los seres que nos escuchen son capaces de practicar durante solamente una semana y van a ver un cambio brutal, si fuesen capaces de empezar a integrar esto, de decir, voy a ponerlo en práctica, vamos a ver, ¿qué puedo perder? Si como, como mucho voy a quedarme igual, pero nunca vas a estar igual porque siempre vas a estar mejor. Seguro. ¿Vale? Sí, entonces, siempre va a mejorar, seguro. Nunca vas a siempre. Mejor, siempre vas a mejorar, entonces, ¿qué te cuesta...? ¿Qué te cuesta poner en práctica estas pequeñas cosas? Pequeño detalle. Y, y experimentar eh, por ti mismo. Algo que tú aconsejabas, Raquel, es eh, un tema de, de las alarmas del móvil, ya que tenemos el móvil. Una alarma. Sí. Una alarma para recordarnos. Es que a de, mí, de, de verdad, a mí eso me cambió. De, de pensar en positivo, de. Bueno, de hecho yo cuando arranco el ordenador a mí me aparecen una serie de mensajes con cosas que me van, me van diciendo y me van recordando cosas. Está, es muy interesante y te ayuda mucho. Bueno. Yo a mí me ayudó muchísimo cuando empecé con toda esta, cuando empecé a ser consciente de todas estas cosas y que realmente, aunque podía traer mis aprendizajes de ya internos, ¿vale? Y que a lo mejor las haya integrado mucho más fácil porque ya, ya, ya, era, ya formaban parte de mí, ¿no? Pero cuando yo empecé a hacer el cambio, para mí es que lo de las alarmas fue, eh, fue esencial y, y, y un cambio tan positivo que yo, le di, yo se lo digo, yo se lo, se lo recomiendo a todo el mundo, digo, Jolín, aprovechalo también para algo en ti positivo, que es que seas consciente en lo que le estás prestando atención en el momento. No tienes por qué dejar de hacer lo que estás haciendo. Que seas consciente de en qué le estás prestando atención. O sea, realmente, el pensamiento, ¿dónde está? Porque yo puedo estar viendo la tele, o puedo estar cocinando, puedo estar haciendo mil historias, o incluso puedes estar trabajando, pero si es un trabajo monótono, tu mente se va a otro sitio. Sí. O estás con ese error, error. Entonces, es como decir, jo, fuera fuera y anclo otro pensamiento positivo y otra, o que sí quiero. Y es que para mí eso fue fundamental. Y ahora ya, ya, los, ya enseguida me doy cuenta cuando, ya primero que no estoy tanto tiempo allá abajo, pero tengo mis cosas, ¿no? Y, y siempre suceden eh, el, el, el huracán sigue rodando y me va una mano para el huracán y digo ¡eh! Cuidado, uh -huh. que me lleva. Y entonces sí. vuelvo a centrarme y ahora estoy, enseguida me doy cuenta de que estoy tocando al huracán. Y una de las cosas fue clave esa. Sí, sí, totalmente. ¿Vale? Bueno, vamos, vamos a hacer una segunda parte eh, de este tema que es muy, muy interesante y es muy amplio. Así que eh, prometemos hacer una segunda parte y seguiremos eh, profundizando en esto. Eh, muchísimas gracias, Raquel, por estar aquí. Muchísimas gracias, José. Y no olviden darle like, que nos ayuda mucho. Eso. Y a compartir Gracias. y a comentar, que resolvemos cualquier duda. los comentarios bueno, pueden poner lo que, que creáis. conveniente. Que nos ayude con el algoritmo, ya que utilizan los algoritmos, por lo menos que nos ayude a... Hombre, a para llegar, algo... Para a algo, a claro, seres. claro que sí. Mientras bueno, más para... gente... Mientras más seres, digamos... Eh, lleguen a esta información es mejor para todos por supuesto y mirar, es una información que nos conviene saber. ya no es simplemente que es interesante o que no es interesante es que por tu bienestar por tu salud tanto física como mental como emocional como espiritual te conviene saber esto y empezar a aplicarlo empezar a sentirlas, empezar a integrarlas en tu interior que te va a cambiar la vida sí o sí, sí. para mejor siempre Sí, sí, Aunque sí. sea por simple egoísmo. Bueno, vas a bueno, ya, oye, tenemos que hablar del egoísmo un día, del amor y de, y de es que eres muy egoísta. Sí. Oye, ese tema es interesante. interesante. Sí, sí, lo hablaremos. lo hablaremos. Cuando te dicen es que eres muy egoísta, solo piensas en ti. <risa> bueno, chiquito. Bueno, muchas gracias. Un, un beso y hasta la próxima. Adiós. Ah. Un beso Nos vemos a, todo. a la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Chao.